Muy buenas noches, bienvenidos a Megáfono, una producción de Rompeviento Televisión por Internet y Artículo 19. Esta noche traeremos para ustedes temas de libertad de expresión, acceso a la información, como cada miércoles a las 9 por este canal. Y este tema es, hablaremos hoy sobre acceso a la información, derecho a la verdad, acceso a la justicia y migración. Bueno, que siguen con nosotros aquí en megáfono. Y bueno, para empezar, daremos a algunas de las noticias relevantes de la semana en materia de libertad de expresión, iniciando con la Recomendación General número 20-2013 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a los agravios cometidos contra periodistas. Y bueno, pues un tema complicado, eh, un tema en el que verdaderamente... Eh, no, encuentran, no le encuentran la cuadratura al círculo o eso nos quieren hacer eh, parecer y eh, finalmente eh, se repiten varios de los puntos recomendatorios que hace cuatro años emitió la CNDH en una recomendación general con las mismas características, afinó algunos detalles, afina un poco el marco jurídico, sin embargo eh, vemos que le falta bastante sobre todo en materia de seguimiento y vigilancia a este tipo de de recomendaciones porque bueno finalmente hace cuatro años eh, recomendó lo mismo y no ha habido resultados y por el contrario la violencia en contra de la prensa ha incrementado exponencialmente entre los elementos que encontramos eh, eh, que le puede faltar o que le falta la recomendación es eh, haber eh, re, eh, invitar al gobierno, ¿no? o exhortar a las diferentes instancias competentes para regular en materia de publicidad oficial, por ejemplo, lo menciona en el cuerpo de la recomendación. Pero lo, el... lo menciona, ¿no? O sea, igual la recomendación pasada la 19 hace cuatro años la que mencionabas hablaba y, a, y algunos temas hablaba sobre algunos casos, ¿no? debido a proceso, un poco más iba a, a, un poquito más a detalle. Pero ahora también habla, se mete con la Fiscalía, habla del mecanismo, pero también términos muy generales, datos duros que no nos reflejan qué, qué debería estar haciendo la CNDH, ¿no? Porque la CNDH tiene una responsabilidad ante el, ante el tema de agresiones a periodistas, pero no ha sido tan proactiva. Exactamente, y, y las cifras son contundentes. Ellos hablan de 842 quejas... Eh, por violaciones a la libertad de expresión y solamente ha emitido 29 recomendaciones en los últimos 13 años. Esto nos habla solamente de un 6% del total de quejas. ¿Dónde están el resto de los casos? ¿Por qué la CNDH no se ha pronunciado? Y bueno, también, como dices, eh, lo menciona, hace algún esbozo en el cuerpo de la recomendación sobre estos temas. Eh, por ejemplo, el mecanismo de protección que se ha denunciado ya ampliamente por las organizaciones que no está funcionando y eh, no hay puntos recomendatorios al respecto. Y otra cosa que, que, que, que está para el debate es que sigue considerando a la delincuencia organizada como el principal agresor de la prensa, cuando eh, desde artículo 19 hemos documentado que los principales agresores son servidores públicos de los tres niveles. Y es un bien. problema grave porque si no hay justicia, si no hay sentencia, o sea, no sabemos quién es el perpetrador. O sea, la CNH dice una cosa, el gobierno también con Calderón decía que era el crimen organizado, pero en realidad como no las investigaciones no están bien hechas, ¿no? no hay sentencia, no se está dando todo este proceso, pues no sabemos quién está matando periodistas, no sabemos qué está pasando, no se viene, no se trae, no se lleva a los responsables frente a la justicia, entonces cada quien puede decir lo que, lo que quiera, ¿no? Ese es un problema, hay un vacío de información muy importante. Sí, sí, sí. Información que también vamos a hablar sobre este, este programa porque se han movido varias cosas en temas de acceso, el derecho al acceso a la información de la sociedad como México, tenemos algo lamentablemente retrocesos, cada vez que hablamos de acceso a la información estamos yéndonos para atrás, ¿no? en vez de estar diciendo, no, vamos progresando, se están garantizando más derechos, parece, parecemos cangrejos y vamos echándonos para atrás. Y este, tenemos lo de la reforma, que está votando desde el Congreso, específicamente con diputados, para eso tenemos este, dos invitadas, tenemos a a Ana Cristina Ruelas, del área de acceso a la información de, de artículo 19, y también a Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia Estado de Derecho, Estado de Derecho Democrático. No, <risa> no importa. ¿Y el Estado de Derecho Democrático? Estoy Estado bien. Democrático de Derecho. Pues democrático buenas de noches, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues esos es son los temas que estaremos hablando sobre migración, acceso a la justicia, acceso a la verdad. Quédense con nosotros aquí este miércoles por Megafon. Que al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Televisa recorre la calzada de los misterios. Es el año en que el abad de la basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasa en los foros? No existe una sola historia de Televisa sino varias de sus versiones. Eh, Nación TV, que es una novela que yo hice, eh, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Irjalvo y ya lo pueden ir a comprar. Regresamos aquí a Megáfono y bueno, como comentábamos hace un momento, el tema de hoy tiene que ver con acceso a la información, violaciones graves a derechos humanos, el derecho a la verdad, el derecho a saber de la sociedad, en concreto el tema migratorio que, eh, bueno, presenta una complejidad eh, eh, muy particular. Eh, Ana Lorena, pues si podemos hablar un poquito de eh, este contexto de la migración en México, que bueno, sabemos que es un país de destino, de tránsito y, y, y de paso, pero en concreto el paso de los migrantes por México, migrantes en su mayoría centroamericanos, qué, qué, ¿qué problemáticas presenta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la población migrante, tanto de Centroamérica, pero también de México, es una población que ha estado invisibilizada por el gobierno durante muchos años y sobre todo en el último sexenio, ¿no? Lo que hemos visto en el tema de inmigrantes que transitan eh, hacia los Estados Unidos, re, repito, tanto centroamericanos como mexicanos, eh, es una tragedia humanitaria. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos eh, graves violaciones que se han cometido en contra de esta población en su tránsito por México, graves violaciones que van desde casos de desaparición, casos de secuestro, casos de homicidio, casos de ejecución, por mencionar algunos de los más graves eh, problemas digamos, y violaciones que enfrenta la población migrante. Trata de personas. También. Trata de personas, es otro problema también muy complicado, ¿no? Entonces, eh, el gobierno mexicano, y sobre todo hablo del sexenio pasado, que es donde vimos una situación mucho más agrava, sigue sucediendo, pero que el sexenio pasado quedó marcado, pues por tragedias humanitarias como el caso de los 72, migrantes asesinados en Tamaulipas en, en el 2010, en agosto del 2010, el caso de las fosas clandestinas, 47 fosas clandestinas, que aparecieron en San Fernando en abril de 2011 y después, bueno, el último caso, digamos, masivo, que fue eh, la masacre de Cadereyta, que fue en mayo de 2012. Entonces, estamos viendo esto como una representación, o sea, yo quisiera que también viéramos que esto no es lo único, ni son los únicos casos que hay, hay muchos otros casos que han sucedido, hay muchos migrantes que quedan en el camino y que no tenemos ni siquiera una cifra para decir cuántos son los migrantes que han sido asesinados ...y cuántos son los migrantes que están desaparecidos ⁇ El gobierno ha mostrado algunas cifras. Eh, en general, de la población que, a, que fue víctima en el sexenio pasado, nos hablan de cerca de 80.000 personas que murieron eh, el sexenio pasado, son las cifras que da el gobierno, 80.000 personas que murieron por una muerte violenta en el sexenio pasado como una consecuencia de esta guerra que declaró el gobierno federal al crimen organizado, donde no sabemos cuántos son migrantes, no tenemos una cifra aproximada de cuántos de esos 80.000 pudieran ser migrantes y si están incluidos. ¿no? Y la otra cifra que da el gobierno, bueno, pues son cerca de 26.000. Eh, personas desaparecidas donde tampoco sabemos si esta población de es migrante, ¿no? A la pregunta, nosotros acudimos a Transparencia, a Lifai, a preguntarle, de esas 26 mil personas, ¿cuántas eran migrantes? Y lo que nos dice es, no tenemos ni siquiera una clasificación. O sea, también hay algo, migración interna, ¿no? Por la guerra, o sea, hablamos también de país, o sea, internacional, sur, sureste, norte, vecinos, uh -huh. pero se dio también por la violencia una, una migración interna muy fuerte, que se hablaron hasta cifras de un cuarto de millón de personas. Claro. Pueblos fantasmas, ¿no? O sea, claro. un poco, también, o sea, porque la gente puede pensar pues, nada más, ah, migrantes, personas claro. en situación de migración son los que ven de sur a norte, pero también un poco claro. que nos platiques, ¿qué está pasando dentro de México? Bueno, eh, creemos que, que esto es México y es también Centroamérica, además de las causas que originan la migración, que tienen que ver con causas que van ligadas a, a una falta de posibilidades de vida digna y de desarrollo en las comunidades de origen, que es una de las principales causas de la migración. Lo que hemos visto que cruza, digamos, Centroamérica y México eh, en la actualidad, es también una situación de desplazamiento forzado, como tú bien lo dices. O sea, las personas también están migrando por condiciones de inseguridad en sus propias comunidades. Esto cubre a Centroamérica y cubre a México. Ahora... Eh, en este sentido, ¿por qué también está tocando esta tragedia humanitaria a, a, a comunidades migrantes? Bueno, pues porque los migrantes, aún los mexicanos, siguen siendo invisibles también para el gobierno mexicano. Ellos, ¿qué hacen? Toman camiones para irse hasta el norte para migrar o toman las mismas rutas, no, muchas de las mismas rutas que comparten con la población centroamericana. Nosotros estamos acompañando a un grupo de 22 migrantes de una comunidad que es San Luis de la Paz, donde sale este grupo completo de una comunidad de San Luis de la Paz, lo que sabemos es que se suben a uno de los camiones que fueron secuestrados, es la, son las noticias que tenemos, y estos migrantes desaparecieron. O sea, esta comunidad de San Luis de la Paz vivió las mismas circunstancias que están viviendo las comunidades centroamericanas. Esto es una muestra de que la población migrante mexicana enfrenta los mismos riesgos en el tránsito hacia los Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de un tema que es muy importante resaltar, discriminación. O sea, ¿por qué desaparecen las personas migrantes mexicanas o centroamericanas ¿Y por qué no pasa nada? Por un asunto de discriminación. Nosotros hemos reiterado mucho que si un camión de migrantes hubiera sido de alemanes, de eh, personas de Francia, de Estados Unidos, o sea, esto hubiera sido una parálisis del Estado mexicano. Claro, ¿Por qué no sí. se paralizó nada? ¿Por qué no pasó nada? Porque son migrantes, porque es población excluida y porque son pobres. Sí, porque el Estado mexicano <coughs> realmente no está respondiendo ni está teniendo ninguna política de protección a sus propios ciudadanos. Claro. O sea. Un poco por ahí, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano ante la situación de inmigración? ¿Tenemos una legislación reciente? ¿Cómo se ha dado? Cómo, ¿Hay una política pública en situación de inmigración o no? ¿Cuál es la respuesta real del Estado mexicano ante este problema? No, yo creo que, eh, digamos, de las cosas que, que podemos hablar del sexenio pasado fue una ley de migración una nueva ley de migración, que no tiene una visión de derechos humanos, ¿no? Eso es, es muy claro, o sea, es una ley que está visto desde un punto de vista de protección más del Estado mexicano como tal, como ente, pero no de la persona migrante, ¿no? no por ejemplo, si tú lees la ley, no trae ninguna situación que cubra la parte de acceso a la justicia y la parte del papel que tienen que tener las víctimas este, migrantes que transitan por México, es una, un gran vacío, ¿no? Eh, creemos que hay cosas en las que se, se puede ir avanzando Eso sí hay que dejarlo claro este, Creemos que con este nuevo gobierno se pueden abrir algunas puertas Que en el sexenio pasado estaban vetadas, digamos, como cuáles Bueno, hay colectivos importantes que se han estado posicionando en el tema de migración Como el colectivo PND Donde se está haciendo una propuesta integral De cuál es la política pública que se esperaría que venga en el nuevo sexenio Si la tenemos, todavía no la tenemos se está trabajando esa política pública y esperaríamos que a través de lo que ha puesto, eh, en, en, en, digamos, en la mesa el colectivo PND, podamos empezar a PND es Plan una política, Nacional de Desarrollo. Plan Nacional ¿no? de Desarrollo, sí, perdón. Un poco para platicar. Eh, sí, sí, perdón, eh, sí, es el sí. Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, este colectivo ha venido poniendo las, algunas de las principales problemáticas en el tema de migración. Que si tenemos la política, todavía no la tenemos. Esperamos que la tengamos, ¿no? Y otra de las cosas que en el tema migrantes podría también empezar abrir una política hacia una visión de verdad y justicia, empezar a abrir. Es el compromiso nuevo que ha asumido la PGR, mañana estaríamos firmando convenio con la PGR, y es para hacer un convenio para que eh, se pueda formar una comisión forense para el caso de los 72, para el caso de las fosas de San Fernando y para el caso de Cadereyta ¿A qué va encaminado este convenio? Que además es un convenio... Eh, muy importante en el sentido de que están representadas en este convenio comités de Centroamérica como COFAMIRE del Salvador, COFAMIPRO del Progreso de Honduras, está el Grupo San Luis de la Paz de, de México. Menamig de Guatemala, Pastoral de la Movilidad de Guatemala, Casa del Migrante de Saltillo, Fundec Fundem, que es el grupo de colectivo de, de familias de desaparecidos sí. de México, uh -huh. eh, el equipo argentino de antropología forense y la sí, Fundación para la Justicia. O sea, está representado en este convenio y lo que se trataría es que se identifiquen los restos que están pendientes de identificar en esos tres casos porque es un gran pendiente que tenemos en el gobierno mexicano. Y la CNDH, de hecho, uh, en sus informes especiales ya había señalado que uno de los grandes problemas de México es que a pesar de que se habían aprobado todos los tratados internacionales en materia de, de personas migrantes, no hay una implementación del Estado mexicano, una instrumentación de estas políticas públicas de protección para los migrantes. Entonces, sí vale la pena destacar que a pesar de que pueda haber al algunos instrumentos jurídicos que protejan a, la a las personas migrantes, el Estado mexicano al momento de implementarlas no ha cumplimentado adecuadamente estas políticas. Sí. Pues, Polo, Ana, Ana, Ana, Ana, Ana, Cristina, tenemos un tema que estamos hablando desarrollando también la falta de acceso a la información. ¿no? Entonces, vamos a mandar un video para, sobre la situación de que de, de, de, de, está pasando en Tapachula, en el sureste, para un poco retratar y regresamos con ustedes. En Tapachula parece que no pasa nada, pero cuando empiezas a burgar y a meterte, empiezas a ver que la violencia es mucho mayor. Porque aquí hay xenofobia y aquí hay muchos lugares donde no te dan tus servicios y si te consideran un extranjero. Si no estás documentado, ya... complicadísimo. Hay un grueso muy importante de gente que viene a vivir acá y a trabajar acá. Básicamente estaríamos hablando de los niños, estos chicleros, guatemaltecos todos, que vienen acá porque en Tapachula es donde, digamos, es la ciudad como grande, que está al otro lado de la frontera y donde pues, pueden pues, vender y desarrollar su, su trabajo. Estos niños, sobre todo, son atendidos por un albergue que se llama Todo por Ellos, eh, que sí los atiende. De hecho, es un albergue un poco donde a veces van a dormir y todo. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces con el albergue es que cuando el albergue tiene un problema, por ejemplo, de que el niño no le dejan ir a un centro de salud o, o incluso a algún niño que le consiguen convencer para que entre a estudiar. ¿no? porque es bien difícil, porque estos niños tienen que pagar 200 pesos al día. Eh, y como te digo, lo que hemos hecho con estos niños es que cuando temas de educación de salud, pues nos piden apoyo como para que mandemos, por ejemplo, una carta a la Secretaría de Educación para que realmente los inscriba o al centro de salud acompañarlos para que sí lo atiendan. Eh, está el caso de las niñas y mujeres empleadas del hogar. Guatemaltecas indígenas de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, que principalmente, que vienen aquí también, es decir, su lugar de destino, su trabajo es este. De hecho, se trata de una migración que va y viene. Suelen ser niñas, mujeres que vienen unos meses y aprovechando la porosidad de la frontera vuelven a sus comunidades, eh, por ejemplo mucho en Navidades y en Semana Santa y luego regresa. Pero en ningún momento están pensando en ir más allá, o sea, esta pachula es su lugar de destino. Por ejemplo, con las mujeres empleadas del hogar, sí tenemos, la verdad, un trabajo más específico. Hemos hecho una alianza desde hace meses con Médicos del Mundo Francia, que es una organización que ya lleva dos años eh, haciendo talleres sobre derechos sexuales y reproductivos a, a estas mujeres. Entonces, estamos aprovechando como ese contacto y confianza que han generado con ellas, como para poder ir, sobre todo los domingos, que es el único día que puedes tener contacto con ellas, porque el resto están encerradas en las casas en las que trabajan, en condiciones de mucha explotación. Entonces los domingos en la tarde, que es cuando van a Médicos del Mundo, estamos aprovechando primero para hablar con ellas, ver si hay alguna situación de violación de sus derechos laborales, como para informarles y, y, defender, y defender sus derechos y que sean restablecidos o que tengan condiciones laborales más justas. La idea, la idea, la utopía que tenemos ahí detrás, es un poco que de ahí pueda salir un grupo de mujeres que se organicen en ellas mismas para defender sus derechos porque somos conscientes que nosotros podemos hacer una, una ayuda de promoción, pero si ellas no se organizan, realmente nunca, nunca, nunca van a tener una, una mejor situación. Entonces podemos acompañar, pero no protagonizar esa lucha porque es suya. ¿no? La idea también es hacer incidencia en su favor, a favor de políticas públicas que las visibilicen y permitan que sus derechos sean más respetados. Está el tema de los trabajadores agrícolas, que están en las fincas, sobre todo cafetaleras y de y de banano, de mango, de, que hay por los alrededores de Tapachula, lo que es en la región del Soconusco, que esos también son grupos familiares, sobre todo guatemaltecos, que también su lugar de destino es Tapachula, o bueno, en este caso los alrededores. El tema de que en Tapachula sea un lugar que se siente discriminado con respecto al resto, donde llegan menos recursos, donde además pues, el nivel educativo, formativo no es muy alto, eh, evidentemente hace que si tú te sientes de por sí excluido y ves a otros que están pasando, vienen a vivir acá, y tú piensas que te, que te vienen a quitar un poco los pocos recursos que tú tienes, pues ahí se genera un ambiente de xenofobia fuerte. ¿no? Las autoridades están reportando a los medios de que de por sí no tienen recursos para nada y que encima vienen los migrantes a usarles los pocos recursos que ellos tienen. ¿no? Bueno, yo lo que percibo es que los medios de aquí están muy cooptados institucionalmente, viven de la publicidad institucional, tienen líneas editoriales marcadas por, digamos, por el poder político. Desde luego el Estado no sabemos que haya hecho nada a este respecto, a pesar de ser tan visibles. Lo que sí se puede afirmar es que es un, este grupo de destino es mucho mayor de lo que se dice. Y, y digamos... Es muy importante para nosotros visibilizarlo. ¿Por qué? Porque todas las políticas migratorias que conocemos se están fundamentando únicamente en la migración en tránsito. Y aquí no es así. Qué bueno que siguen con nosotros, eh, continuamos con este que es un tema eh, complejo pero a la vez trágico e indignante como es la, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos de las personas migrantes y bueno, eh, en materia de acceso a la información se han eh, realizado varios ensayos para lograr la garantía del derecho a saber y del derecho a conocer la verdad en casos de las masacres de San Fernando De las fosas que se han encontrado y de la masacre de Cadereyta Casos que no son los únicos y que solamente reflejan una situación mucho más generalizada De violencia en contra de las personas migrantes ¿Qué están haciendo en materia de acceso a la información, Ana Lorena? Eh, ¿Qué están solicitando al órgano garante, en este caso el IFAI? ¿Y por qué es importante para la sociedad? No, no solamente ese caso de asesinato de migrantes, sino ¿qué representa para nosotros como sociedad saber o tener acceso a esa información? Bueno, yo creo que eh, en el momento en que Artículo 19 va al IFAI y pide que se abra el expediente de los 72, habla como una organización evidentemente, pero habla también como sociedad. ¿sí? Porque eh, eh, por la naturaleza del trabajo que hace Artículo 19, el, el fin es que la sociedad, a través de Artículo 19, pueda saber qué fue lo que pasó en el caso de los 72. Entonces, así como eh, ha venido, digamos, la petición por parte de Artículo 19 para este caso, hay muchas otras peticiones que se han ingresado ya por parte de diferentes organizaciones sobre el caso de los 72, pero también sobre el caso de San Fernando y sobre el caso de Caderita. ¿Por qué se está pidiendo que se abra el expediente y por qué se cree que cabe en el supuesto de violaciones graves a derechos humanos? Bueno, se está pidiendo el expediente, en, y, y, y cabe como violación grave de derechos humanos, porque es muy claro que antes de que sucediera la masacre de los 72, el Estado ya sabía lo que estaba sucediendo. Esto no ocurrió sin que el Estado no supiera, ¿no? ¿Por qué sabía el Estado? Bueno, ya había habido manifestaciones de la CNDH de que estaban secuestrando migrantes, los ¿Cuántos albergues, migrantes al año, más o menos, decía la CNDH? Eh, 20.000 mil en dos periodos de seis meses, que son 20.000 digamos, en un año. Aunque, eh, digamos, los, los informes pudieron venir posteriores, pero ya se estaba avisando de lo que estaba sucediendo. Además, los albergues y casas del migrante... Las ya agresiones también, contra estas personas, ¿no? Claro, también han sido casos muy específicos. Claro, ya venían diciendo lo que estaba sucediendo en contra de la población migrante. Había una información ya de contexto que es muy importante en términos de derechos humanos, ya construida uh -huh. para que el Estado supiera lo que estaba pasando. Si vamos a la prensa, ya se había dicho en la prensa que se estaban secuestrando migrantes. Entonces, ¿esto qué es lo que coloca? Si tú sabes que ya está sucediendo un hecho violatorio de derechos humanos, hay una obligación del Estado que no se asumió, y es la obligación, eh, digamos, que cubre las garantías generales de protección uh -huh. al derecho a la vida y al derecho a la integridad. Entonces, el, el, si nos vamos al artículo 1 y 2 de la Convención Americana, los estados tienen el deber de garantizar la protección a las personas en su tránsito por México, que no le suceda esto, y también eso está reiterado en la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias. Y que se enlaza directamente con lo que ya se dijo la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero. Claro. El Estado no es responsable de cualquier homicidio, de cualquier, digamos, delito que se cometa, pero cuando hay una cuestión de, de generalización de estas violaciones... De conocimiento. De conocimiento, y hay un riesgo inminente y real ahí ya hay responsabilidad de Estado, hay un deber de prevención razonable, ¿no? Y eso es Totalmente está de acuerdo. Yo creo que el caso de Campo Algodonero es un caso también muy ejemplificativo para los casos de migrantes, lo hemos dicho constantemente, porque además parece que la historia se repitiera, ¿no? Parece que ya el Estado sí. mexicano, a través de la sentencia de Campo Algodonero, se le estaba diciendo de desapariciones, de ejecuciones, de violaciones al debido proceso en cuestiones de restos mal entrega, entregados, restos mal identificados, la victimización que sufren las familias para acceder a la justicia, es la misma historia para las familias de migrantes con el agravante de que las familias no están aquí, Exacto. de que sufren una discriminación adicional por estar en Centroamérica y por no tener ninguna posibilidad de acceder siquiera a las instancias de justicia. Y precisamente por eso el derecho a la verdad, es importante, porque el derecho a la verdad garantiza que haya un acceso a la justicia efectiva, que haya una reparación del daño, que puedan saber estas familias que están lejos, que el Estado mexicano está haciendo algo para conocer, para, para que el Estado mexicano está haciendo algo para proteger el derecho de los migrantes, no y para proteger el derecho de estas familias de, de, de garantizar su justicia. no Oigan, y hay una, un tema ahí que tiene que ver más... Más eh, con el tema de acceso a la información, digamos, una cuestión más fina que es eh, la excepción general que hay de, de acceder a expedientes o a constancias de procesos penales, pero hay una excepción que son las violaciones graves. ¿Qué, dijo, qué ha dicho al respecto el IPAI? ¿Les parece? Vamos, tenemos un video preparado precisamente para San Fernando lo regresa, y regresamos y lo platicamos una la okay, no, Perfecto, vamos gracias, gracias. gracias. La verdad sobre la masacre de San Fernando méxico san fernando 22 de agosto de 2010 72 personas secuestradas 72 mujeres y hombres asesinados por la espalda 72 migrantes masacrados 72 casos impunes y no es un hecho aislado de acuerdo a la cndh en el 2011 hubo 1,075 homicidios en Tamaulipas presuntamente relacionados con el crimen organizado. Entre 2010 y 2011 en San Fernando, hubo más de 250 cadáveres. En 5 años, 156 fosas clandestinas. Entre 2008 y 2009, 198 casos de secuestro, en los que se privó de la libertad a 9,758 migrantes. En el 2010, 1.211 migrantes víctimas de secuestro. A nivel nacional, la suma llega a 20.000 migrantes secuestrados. No conocemos la verdad y nos afecta como sociedad. Lo que sabemos es que las violaciones a los derechos de las personas migrantes persisten. No hay sentencias, no hay culpables y aún no hay recomendaciones de la CNDH. ¿Y cómo sabremos si el Estado está haciendo algo? Según la ley y las obligaciones internacionales, la información sobre violaciones graves a derechos humanos es pública. El derecho a la verdad es indispensable para erradicar la impunidad y garantizar a las personas el derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño. El IFAI es responsable de estudiar la entrega de información del caso de la masacre, a la luz de los principios internacionales de derechos humanos y justificar a la ciudadanía sus decisiones. Pide al IFAI que ordene el acceso a la información sobre la averiguación previa de la masacre de migrantes de San Fernando. Hashtag, Derecho a la Verdad. Hashtag, Ser Migrante No Es Ilegal. Pues, eh, más claro, ni el agua, el video es contundente y precisamente pues eh, nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Por qué eh, San Fernando? ¿Por qué pedirle información en, en, en relación a la masacre de San Fernando? Nos queda muy claro a partir de lo descrito en el video, pero que nos puedan explicar un poco. Como lo comentó eh, Ana, eh, Artículo 19 es una organización que, que vela por la protección de la libertad de información, por el derecho a la verdad. Y una de las cosas que nos preocupaban más es que el órgano garante de acceso a la información no estaba eh, o estaba debilitándose en fuerza para determinar en algunos momentos cuándo abrir la información y cuándo no. Hay una, un supuesto de reserva, como bien lo mencionaste, eh, relacionado con las averiguaciones previas, sin embargo a partir del caso Radilla se determinó que el intérprete de la ley federal de transparencia en este caso el IFAI es responsable de atender ciertos lineamientos para ver si efectivamente existe una violación grave de derechos humanos y abrir la información para garantizar el derecho a la verdad. En este caso artículo 19 lo que buscaba era que efectivamente el IFAI tomara las riendas en este tipo de casos para darle voz a la sociedad civil que tiene desde migrantes, cuestiones de eh, personas en estado de discapacidad, etcétera, que pudiera tener información sobre esto. Entonces, eh, la idea es abrir un precedente, ¿no? La idea es abrir un precedente para que este tipo de casos no se queden en, la, en, en el ostracismo y en la opacidad total del gobierno y que la sociedad tenga este acceso a la justicia y la posibilidad de reparación del daño, como ya lo había mencionado. Entonces, ahorita lo que estamos solicitando, después de que se nos ha negado el acceso a la información, eh, desde la PGR, el IFAI nos negó la información. ¿Qué dijo el IFAI sobre el tema de violencia? El IFAI ni siquiera, se, ni siquiera se pronunció sobre la posibilidad de que existieran violaciones graves a derechos humanos. El IFAI dice que la información no se puede abrir porque es una averiguación previa y por lo tanto es una causal de reserva. Sin embargo, nosotros argumentamos que esta, el caso de los 72 migrantes es una causal de excepción por poder porque puede constituir violaciones graves a derechos humanos y bajo el principio de máxima publicidad se tendría que abrir esta información. ¿Y qué tenemos, eh, qué sabemos como sociedad del caso San Fernando y de los otros casos que también eh, desde la Fundación para la Justicia están solicitando información? Pues bueno, en concreto en San Fernando, ¿qué sabemos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué información ha salido a la luz? Sabemos muy poco. O, o no sabemos casi nada. Sabemos lo que las familias nos han contado y las familias que han sufrido una revictimización como consecuencia de la entrega de algunos restos, por ejemplo. Eh, sabemos lo que nos ha contado un poco la prensa, pero no tenemos información certera. Hay muchas cosas que no sabemos ¿no? y que es preciso que, tenga, que se tenga acceso para que, para, que, para que eso no se repita, además, para que la sociedad pueda saber qué fue lo que sucedió y para que no se repita. Pero aquí me gustaría, yo creo que, puntualizar una cosa. ¿Por qué el IFAI tiene duda de si es una violación grave a los derechos humanos? O sea, ¿Qué le falta al IFAI saber o conocer para tener un criterio claro de si es una violación a los derechos humanos? Bueno, el IFAI tiene la obligación de ir a toda la información que ya es pública. ¿A qué información me estoy refiriendo? Si el IFAI tiene duda de que es una violación de los derechos humanos, que vaya a leer lo que dijo la CNDH, donde la CNDH señala que el Estado conocía las rutas por las cuales transitaban los migrantes las rutas peligrosas y no hizo nada. Que el IFAI vaya a leer lo que dijo ya el relator de migrantes en su informe preliminar cuando vino a su visita a México en el 2011. O sea, que vaya, el de dos mil, dos, 2011, sí. Que vaya y que revise qué fue lo que dijo el relator. Que vaya y que revise lo que ha dicho Administración Internacional. Que vaya y que revise lo que ha dicho Human Rights Watch. Los grupos de... El grupo estímil, de trabajo. Pues el grupo de trabajo de desaparición. Está sea, la información, el, la, ¿no? de está, está está la información. Hay duda, ¿por qué no va? A las fuentes oficiales y públicas que ya dijeron lo, lo, lo que sucedió. Sí, es, es, es importante también señalar, este derecho a la verdad nos da pie a acceso a la justicia, es una parte de todo el proceso ¿no? entonces, claro. si se está negando el derecho a saber la verdad de las víctimas y demás, se está negando todo el acceso a la justicia ¿no? entonces, verdad. estamos hablando sobre acceso a la información, derechos humanos y violaciones graves, quédense con nosotros en Megáfono, regresamos ¿Te fraude porque siempre te tratan de dar un mismo mensaje por eso digo para nosotros todo es ridículo bueno mira la verdad es que ya no son creíbles muchas cosas verdad este manipulan muchos asuntos o sea siempre es como una gran mentira sobre una mentira tapando una mentira los medios de comunicación la, la radio la televisión es lo mismo que los políticos amaríes te engañan a la gente ¿no? Que lo que no pasa en la televisión no existe. Lo que es el Internet muestra a veces mucho lo que es la verdad. Que estemos ahí siendo protagonistas, ya no espectadores, ¿no? Creo que eso sería para mí el sueño ideal con los medios. Ajá. Rompe vientos. ¿Rompe qué? No sé, es como un elemento que está contracorriente barreras de algo que te impide. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo, de lo común. Romper como barreras o pasadas. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. Lo que hemos estado viendo siempre tal vez. Es un cambio. Como romper un, una barrera, ¿Qué pasa si rompe todo, no? O haz lo que yo me imagino, o qué es. Continuamos en megáfono, qué bueno que nos siguen acompañando. este Pues bueno, eh, resulta que el órgano garante no garantiza como debe de ser. Entonces, eh, yo creo que es importante ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Porque finalmente sabemos que no votaron en bloque ni que el IFAI es monolítico. Eh, ¿Quiénes fueron los que presentaron los argumentos, eh, digamos, más favorables al derecho a la información y quiénes no? Mira, en inicio la ponente del, del caso era Jacqueline Pesart. Y ya que Jacqueline en su primer en, la, en, en su primer engrose, ella daba acceso a la información haciendo un análisis precisamente como lo dice Ana, haciendo un análisis sobre lo que dijo la CNDH, sobre lo que dijeron las instancias internacionales, y determinaba que la información podía constituir violaciones graves a derechos humanos y por lo tanto se tenía que abrir. Después al momento de pasar al pleno del IFAI, eh, con tres votos a eh, en contra del... del del engrose de Jacqueline, de que y se dos, ajá, con tres votos en contra de eh, Gerardo Laviaga, y Art y María Elena Pérez Jaén, mm. ellos determinaron que era una era una averiguación previa, no estudiaron tal cual el caso, aun cuando dentro del, dentro del pleno, de la discusión del pleno, sí tocaron la cuestión de violaciones sí. graves, pero dentro del propio engrose o de la resolución final solamente dicen, es una averiguación previa y no se puede dar acceso. Situación que, tal cual, por eso ganamos el amparo, porque el IFAI debió de haber explicado por qué consideraba que el caso específico de la masacre de los 72 migrantes no se marcaba dentro de la excepción de reserva por violaciones graves a derechos humanos. Eh, es importante decir que, que tanto Ángel Trinidad como Jacqueline Pechar daban acceso y argumentaban claramente cuáles eran los pasos que ya la Suprema Corte les había dicho para poder, decir, puede constituir una violación grave de derechos humanos, ¿no? Y, y llegaban a una conclusión de sí, ¿no? Hay duda de que exista una violación grave de derechos humanos. Fíjate que preocupa esta incongruencia, sobre todo de la viaga, ¿no? Bueno, de los demás también, pero de la viaga, porque, Pues porque la viaga eh, estuvo en el INACIPE, en el uh -huh. Instituto Nacional de Ciencias Penales, y fue, en el INACIPE fue donde se llevó a cabo uno de los primeros proyectos para la Ley General de Víctimas, uh -huh. Lamento mucho que no la haya leído la viaga, cuando estaba ahí, al, al frente del instituto, porque ahí, en esa ley de víctimas, que ahora ya es una realidad, digamos, está el derecho a la verdad. Yo le pediría a la viaga que vaya a leer el capítulo quinto que habla del derecho a la verdad, donde habla de la parte que le corresponde a la sociedad, y la parte que se tiene que saber, justamente en un afán de decir, esto sucedió, la sociedad tenemos que tener derecho a saber lo que sucedió, y a que nos digan cómo pasó. Y realmente... El, el argumento de, del IFAI, ya este, fuera de la resolución, es nosotros no somos competentes para determinar una violación grave de derechos humanos. Pero es que nosotros no le estamos pidiendo que determine la violación grave de derechos humanos. Sabemos que eso es competencia de la CNDH, que por cierto no lo ha hecho y que aún eso, eso está en trámite. Bueno. O sea, tiene una facultad la CNDH de hacer investigaciones en violaciones graves. Sí, la CNDH a partir de la reforma del 2011 tendría que tiene la facultad de investigar sobre violaciones graves a derechos humanos. Ah, lo ha hecho que en un caso. Tenía la Suprema el, Corte y exactamente. ahora es eh, La CNDH recibió la queja o abrió la queja de la masacre de los 72 y a través de acceso a la información nos contestó que estaba todavía en trámite esta queja. Eh, entonces, no hay un pronunciamiento de la CNDH, no hay pronunciamiento el trámite, de la CNDH. trámite, nada más tiempos. ¿Cuándo fue esto para ver, o sea, San Fernando? O sea, son tres años. ¿Cómo se ha dado todo este Nosotros proceso? Nosotros solicitamos a la CNDH esta información precisamente como prueba para el juicio de amparo y nos contestó durante el 2013, a principios sí. del 2013, este, digo, perdón, del 2012, que, no, que, que aún se encontraba en trámite. Y a nosotros nos negó el acceso. Yeah. Uh -huh. <risa> Imagínate también, ¿no? Sí. CNDH y FAI, que tendrían que velar por los derechos claro. humanos, tienen una obligación reforzada. Órganos constitucionales, claro. órganos. garantes, garantes sí. están fallando. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo. La CNDH marcó también un, una, una cuestión importante y hay que decirlo, cuando recupera todas las información de los albergues y hace estos dos informes uh -huh. eh, que documentan 20.000 secuestros de inmigrantes. Eso hay que recalcar lo que es importante. Sí, Ahora, claro. una, un informe no es la medida más contundente claro. que tiene la Comisión. Si la Comisión cree que estas son violaciones graves, debió de haber sacado una recomendación. Claro, Oye, de un informe, tiene una ¿no? De o dos informes, de seguimiento, claro. claro mediante la cual puede presionar para que claro. las autoridades eh, competentes, eh, pues, cumplan con sus claro. obligaciones, pero eso nos lleva a un tema que vincula directamente con la reforma en materia de transparencia, que ahorita es, eh, digamos, el tema, eh, en materia legislativa, junto con eh, la cuestión magisterial, pues, pero mm -hmm. que, que se va a decidir en estos dos días. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? que, que eh, ¿Qué proyecta esta reforma? Porque nos estamos dando cuenta de que los litigios se pueden ir al infinito en materia de acceso a la información. ¿Qué, qué, qué, qué proyecta esta reforma o qué, qué perspectiva hay? Bueno, eh, una de las cosas y uno de los grandes retrocesos de la, de la propuesta que se, que se aprobó en comisiones el lunes es que hay excepciones para la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Esto quiere decir que si el IFAI, en el supuesto de que actuara como un verdadero garante del derecho a la información y tuviera esta autonomía real de la que está, eh, la que sí, sí, es que sí. está promoviendo la reforma y decidiera abrir información como esta, como el de la, la de la masacre de, la, de los 72 migrantes, entonces habría posibilidad de que la PGR, que el Procurador General de la República o el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impugnaran ante la Suprema Corte la resolución del IFAE, para que reconsiderara esta, esta, esta consideración. Esto es gravísimo porque si una vez el órgano especializado ya dijo, efectivamente existe la duda de que hay una violación grave de derechos humanos, se ordena la entrega a la PGR para que se abra la averiguación previa a la masacre, entonces el procurador podría ir a la Suprema Corte y mandar al ciudadano a pelear a la Suprema Corte en contra del procurador, ¿no? para obtener la información, entonces se retarda el acceso a la justicia, se retarda la reparación del daño y se retarda la verdad para los ciudadanos, es, es, es, es tremenda esta reforma por eso, porque, porque incluye este, este, este tema tan ambiguo como la protección de los derechos humanos, que no que es tan grande, no hay, tan, o sea, hay tantas uh -huh. posibilidades que a la hora de la hora lo único que hace es judicializar un derecho humano, Sí, y, y eso es lo grave porque se queda como el amparo, como la única vía de justiciabilidad, de exigibilidad de derechos básicos entonces, uh -huh. cu o sea, como ciudadano, ciudad la ciudadanía no tiene acceso no tienes acceso a un abogado claro. no, tiene, no puedes pagar un juicio de 3, 4 claro. años por estar peleando es entonces, la verdad es que so son, son obstáculos, son barreras para que uh -huh. nosotros podamos acceder no solamente al acceso a información sino otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro. esta parte entre bueno, están garantizados tus derechos, sí, siempre y cuando tú puedas claro. seguir todo este proceso de judicialización. Exactamente, ¿no? y tienes que pagar un abogado. Claro. O sea, ¿cuántos ciudadanos van a, por obtener una información, pueda, podrán hacerlo? Estamos ahorita llegando a un punto en el que cada vez hay más gente que ejerce su derecho a la información, pero si va a obtener estas trabas y estos obstáculos, es obvio que la gente va a dejar de ejercerla. Claro. No, y además, el no. tema de que se va a la Suprema Corte, lo que oh, eso implica sí. en términos de trámites burocráticos, de que es mínimo sí. un caso se lleva dos años ahí, mínimo en la Suprema Corte. Ponle más carga de trabajo con todas estas revisiones que, que, que se estarán promoviendo por parte de los sujetos obligados. Entonces, eh, prácticamente deja, hace nugatorio claro, el derecho de claro. acceso a la información. Es que ese es el problema, que esta reforma, justamente lo que tú dices, hace nugatorio el derecho de acceso a la información. Uh -huh. Si de por sí nosotros creemos, por las peticiones que hemos metido ya en el tema de los 72 San Fernando y Cadereyta al que el IFAI ya venía instrumentalizando uh -huh. este derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque por, tú vas y le dices, bueno, requiero esta información sobre Fosas, San Fernando y que ¿no? ¿Qué es lo que te dice eh, la autoridad? Mm, eh, la información es reservada. Entonces vas, el recurso, todo lo que implica el recurso, o sea, es un litigio, te tienes que meter ya en un litigio para acceder a la información. Ganas el, o sea, ganas el recurso y te dice el IFAI, bueno, tienes que buscar la información y si no, existe inexistente. ¿Qué es lo que está haciendo el IFAI? El IFAI está abriendo una puerta a las autoridades uh -huh. para que digan, inexistente, ¿cuál es el problema que estamos teniendo ahorita? Nosotros ahorita en los casos de, de migrantes, que las autoridades, como ya el IFAI le dijo, si no lo tienes, di que es inexistente, ah, es inexistente, en lugar de que sea progresivo este, este respeto por los derechos humanos y que diga, si no lo tienes, construye la información, porque la tienes, tú sabes, por ejemplo, qué policías estaban vigilando las rutas, en el caso de los 72. Tú sabes cuántos servidores públicos fueron detenidos. Tú sabes cuántas víctimas no han recibido noticias de los restos. Entonces, si no tienen la información, las autoridades tendrían que tener la obligación de construir la información. ¿eh? No, y es, es, es la información que tienen que tener guardada. Claro. Pues es lo mínimo claro. que tienen que hacer. Claro. Entonces, darle esa salida del IFAI que juegue del lado de las autoridades y no de la ciudadanía, claro. es lo grave, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tienen en materia de la reforma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué sigue? Bueno, hay dos hay dos hay dos peticiones que ahorita tenemos a la sociedad. La primera es que soliciten al IFAI que consideren este caso, que estudien este caso específico, que no lo enmarquen dentro de un caso de reserva general. La masacre de los 72 migrantes no es un caso, no es un caso como cualquiera, ¿no? Estamos hablando de 72 personas que aparte constituyen un hecho dentro de un de un montón de hechos que son sistemáticos, ¿no? como ya lo expresó Ana. Esa es la primera petición ¿no? en cuanto al caso de, los, de la masacre de, de, de los 72, que pidan a sus comisionados que abran esta información, que ordenen la apertura de esta información. Después, en cuanto a la reforma, lo que estamos pidiendo todas las organizaciones de la sociedad civil es que vean cuál es la problemática. No, no es una cuestión solamente de las, de las organizaciones que trabajamos en acceso a la información y transparencia, es el derecho a la información de la verdad, de lo que está pasando. Cada vez nos van a cerrar más información. Estamos pidiendo a la ciudadanía que diga, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita se van a aprobar reformas tan importantes como la energética, la financiera. Si no hay transparencia, si no hay un sistema de acceso a la información, la corrupción y todo de lo que nos hemos estado quejando y con lo que hemos estado peleando en los últimos 12 años, va a regresar. ¿no? Así es. Estamos hablando sobre acceso a la información, derechos humanos, aquí en Megáfono. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a, a luchadoras. luchadoras. Estamos en Luchadoras. En Luchadoras. En Rompiendo Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo, yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera. Y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez de Amor Muñoz. Lula. Y con Josefina, con Targüello, Y con Florina Piña Cancino. Bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia. En Rompiendo Televisión por Internet. En Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida Y revolución Feminismo ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad Mujeres Trabajo Queer Insurgencia Memoria Mujeres Feminismos Lesbianas Es que se me ocurrió gráficamente <risa> En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil hay un antiguo cine, abandonado, el Cine Roma. En este cine viven cuatro niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Regresamos aquí a Megáfono en Rompimiento TV, eh, bueno, pues, terrible el panorama en materia de acceso a la información, esta reforma que es abiertamente regresiva. ¿Qué otros puntos, Ana Cristina, eh, nos presenta esta reforma que significan un paso para atrás? ¿no? Sí, bueno, vamos a partir la es hay excepciones y ahorita nada más nos enfocamos en la de protección de derechos humanos, pero también hay otra que nos preocupa mucho. O do, otras dos que nos preocupan mucho que es Seguridad, así amigo mm. Y cuestiones de estabilidad económica Esto quiere decir que las cuestiones Presupuestarias, aún saber ¿No? Eh, ¿Cuánto destinó el gobierno mexicano A los bancos internacionales para protección De derechos humanos o tal? Puede ser una cuestión de reserva por estabilidad económica ¿No? Eh, una cuestión de seguridad como de seguridad Pública, de seguridad nacional, seguridad vial ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de seguridad? Ahorita Hoy por hoy nos estamos topando con que la mayoría de las reservas tienen que ver con cuestiones de seguridad. Sí o estabilidad económica. Entonces, llevarlo a un, a un nivel constitucional, ese tipo de reservas, implica muchísimo más, ¿no? Muchísimo o sea, ya más hay problemas con temas de seguridad ya, aquí, no, que ya ya hay una comisionada no, que no, lo no. hace. Y hay problemas, ¿no? claro. exactamente. Y entonces ahorita, como dices, llevarlo constitucional, sí. ya no sería ni cómo pelear Es como el arraigo, ¿no? Claro, claro. Dice la sí. Suprema Corte, el arraigo es inconstitucional, pues lo constitucionalizamos, no, es lógica, ¿no? el, el tema <risas> de la seguridad es que ese es el problema. Cuando tú lo refieres a un ente abstracto como el Estado, ¿a quién estás protegiendo realmente? Claro. La seguridad tiene que ser relacionada con personas. Entonces, mientras no te digan concretamente a qué personas en concreto está afectando que tú esa información, ¿por qué se tiene que cubrir con ese a, algo de seguridad? Pero llevarlo ya a una reforma, claro. pues ya te pone en un estado ya delicado, ¿no? Exactamente. Y como decía, otra de las cosas que también es muy grave es que... Eh, se va, los comisionados van a tener como, como ellos van a tener que atac, o sea, van a tener que estar defendiendo sus resoluciones ante el ante el consejero jurídico, el procurador, el, el gobernador del Banco de México. Entonces, ellos están proponiendo que los comisionados, cuatro de los comisionados sean abogados expertos de, con experiencia de 10 años y no precisamente expertos en materia de transparencia y acceso a la información. O derechos humanos. Exactamente. Hoy por hoy tenemos a, a comisionados como Jacqueline Pechar que no es abogada, y sin embargo ha sido claro. una de las una de las comisionadas más progresistas, no que más ha defendido el derecho a la información y que ha marcado una línea importante. María Marván tampoco era abogada. Entonces, eh, tenemos un problema grave porque hay realmente personas muy comprometidas con la transparencia y el acceso a la información que podrían ser perfectamente buenos comisionados y que no, no entrarían dentro del proceso de designación por no cubrir con estas características. Y esto es muy claro porque dice bueno, hay que litigar. Entonces, cuatro, cuatro comisionados sí, este, que estén, personas que estén ahí, entonces es un, un perfil muy claro lo que quieren hacer. O sea, es litigio. Claro. Judicialización de todo lo que se hablaba antes, entonces ese además, es un problema un porque esquema no se cuadrado, busca. Cuadrado, no, no de defensa de la sociedad en sí, sino un esquema cuadrado donde parece que si la ley te dice a, ah, tú tienes que responder b y las cosas no son así, o sea, tiene Exacto, que tener y no la voz de la No de hay ponderación de derechos, todo claro. lo que se ha ganado con la reforma constitucional del primero, la, la incorporación de derechos humanos, ahí no se ve, no se ve marcada, no se ve este. Pues que el este, sí. litigios, que no, entonces, es que no esto? se ve la sociedad ahí, vámonos, no se ve la ¿no? sociedad representada en un órgano que es fundamental que se vea representada, ¿no? Si la, la transparencia, el acceso a la información es parte de los derechos humanos y parte de lo que se considera como un Estado democrático de Exacto. derecho, pues están cerrando las puertas a criterios muchas veces cuadrados de abogados, ¿no? ¿Y, claro quiénes que... ¿Y quiénes también... son? <risa> no, ¿Quiénes son? también no hay, hay otra cosa muy importante de esta reforma. <risa> En la minuta del Senado se le había otorgado a LIFAI la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad. Importante. Creo que nos hemos enfrentado, por ejemplo, en el caso de las averiguaciones previas en el que estamos ahorita, enmarcados en la masacre de la 72, que las averiguaciones previas, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales, era, es estri son estrictamente reservadas. Entonces, el IFAI tenía la posibilidad, en el caso de, proyectando el caso de la reforma, re, habría tenido la posibilidad de ejercer acciones de, de inconstitucionalidad en cuanto a este tipo de reformas regresivas, ¿no? ahora se los quita. ¿no? Estas reservas fueron impuestas por el PRI inicialmente, ¿no? ahora el, el lunes se, se votó, se aprobaron estas reservas inicialmente por el PRD y el PRI, ¿no? el PAN se opuso a, a, a estas reservas, sin embargo el PRD inclusive, como una, de una forma muy contradictoria, puso reservas en contra de las propias reservas, o sea, aceptó, pero no, luego puso las reservas. La Nada puede ¿no? ser más <risa> contradictorio, entonces, ¿no? Entonces, eh, a la hora de la hora no se votaron, ¿no? Esta parte de la inatacabilidad, esta parte de los comisionados, incluso lo de los partidos políticos, porque los partidos políticos se mantienen como un régimen de excepción, ¿no? Sí, también. Dentro bueno, de, bueno, siempre lo han tenido, ¿no? O sea, claro, claro. se mantienen como un <risa> régimen de excepción uh -huh. en, en cuestiones de acceso a la información. Entonces, Sí es un, un gran problema, ¿no? El PRI mantiene, a pesar de que Peña Nieto tuvo eh, la bandera de la transparencia cuando recién eh, tomó la presidencia, ahora parece como que su propio partido se está echando para atrás, ¿no? Y está diciendo, no, no, no, se nos salió de las manos en el Senado algo tan progresivo y ahora mejor vamos a ponerle candados por todos lados para que esto no suceda. ¿no? Ese es el nuevo PRI. Bueno, tendría que ser una oportunidad para que el nuevo PRI manifieste que podemos tener un estado realmente democrático, ¿no? Con una apertura eh, hacia la sociedad de lo que está sucediendo y con una transparencia. Yo esperaría que el Senado reconsidere lo que lo que propuso, ¿no? Este y que también, bueno, nosotros como sociedad podamos salir a manifestarnos en decir que esto es una regresión para el derecho a la verdad de nosotros como sociedad y también obviamente y sobre todo de las víctimas, ¿no? Entonces, también llamar a la sociedad para que se manifieste en lo que está sucediendo y que no pase como si no sucediera nada, ¿no? Claro, yo, yo quiero comentar algo.